Bienvenidos a mi canal Creaciones Batina, hoy les enseñaré a hacer otro cuadro, en esta ocasión para papá, es bueno que haga sentir a tu padre que es alguien muy especial para ti, darle las gracias por el amor tan grande que te da, por su ejemplo, apoyo y dedicación, porque un padre siempre será importante y el mejor de los hombres, hoy quiero enviar saludos a Nasli Geraldine Ramírez, Otaku Quince Nena, Marisa Siques, Sofía Galván, Talía Ordeñana, Danisa Olaya, Jessica Vanegas, Michelle Rojas, Ángel y su hija Emily y Ángela Giselle Córdoba de nuevo quiero recomendarles el canal de mi amiga Becky regala siempre amor ve a su canal y aprende a hacer esta super tarjeta expandible ahora vámonos con el paso a paso que los materiales los dejo en la descripción para la base del cuadro voy a utilizar medio pliego de cartón paja de 34 centímetros de ancho por 51 centímetros de largo y voy a utilizar también cartón paja verde o el color que desee de 30 centímetros por 46 centímetros vamos a utilizar fotos de tu papá con momentos especiales que hayan pasado juntos de pequeños y en papeles de colores los colores que desees vamos a pegar las fotos nos quedaría así esta foto grande la pegué en papel negro y luego la pegué en papel azul ahora en papel decorativo vas a trazar 9 centímetros trazas una línea y vas a hacer cuadritos de 6 centímetros esto sería para dibujar la palabra papá vamos a hacerlo así para que al voltear el papel nos quede al derecho la palabra vamos a cortar y vamos a pegarlas en esta goma eva mire ya en goma eva la que tengas nos quedaría así acá corté una tilde que sería para pegarle acá la y voy a cortar así como en forma de mora voy a pegar acá la tilde vas a cortar tiras de 2 centímetros de anchas por 28 de largo aplicamos silicona líquida a lo largo de la tira y vamos enrollando esto es para hacer como una especie de taquitos Igual puedes utilizar madera. Nos quedarían así. Acá este cartón paja verde le pegué unas tiritas negras. Ahora vamos a coger los taquitos y los vamos a pegar en la parte de atrás de la palabra papa. Nos quedaría así, vamos a aplicar igual silicona líquida y pegamos en esta parte superior vamos a tomar la foto, vamos a ubicar las fotos corté un círculo negro que sería para decorar esta foto acá puedes pegar una foto cuando eras bebé acá le coloqué los taquitos a la foto principal ahora voy a pegar primero pegamos el círculo y encima vamos a pegar la foto Con el marcador voy a decorar por los lados haciendo unas rayitas. Pues quedaría así. Acá Con el marcador hice líneas en todas las fotos. Acá voy a retirar la foto para delinear la palabra papá. Y en esta parte voy a copiar un mensaje. Gracias por estar. Terminamos la frase en esta parte inferior. Siempre. a mi lado y en esta parte marcas el cuadro con tu nombre vamos a delinear esta palabra para decorarla más y la frase la vamos a repasar para que se vea más vamos a llenar todos los espacios de las fotos como pueden ver se ve más la foto lo vamos a hacer con todos los espacios nos quedaría así acá copié mi héroe y en esta fotito, en esta parte te amo lo hice con marcador Dory Color este es un marcador gráfico en caso de no encontrarlo lo puedes hacer con vinilo ahora vamos a tomar la base del cuadro también lo pueden hacer en madera y vamos a ubicar los taquitos que como les dije también los pueden cortar en madera madera MDF si desean o en balso y vamos a empezar a pegar después de haber aplicado la silicona vamos a pegar cada taquito vamos a aplicar también acá en el centro para pegar dos para que nos quede más firme el cuadro y vamos a aplicar silicona líquida nos quedaría así acá lo que hice fue hacer unas rayitas con este mismo marcador esto es opcional si lo desean hacer Un corazón en goma eva y un, un bocito en goma eva igual, la pegamos acá el corazón en esta parte y el bigote lo ubicamos en cualquier lado, me pareció colocarlo acá ya acá en esta parte superior del cuadro con la perforadora vamos a buscar el centro y vamos a perforar cortamos dos corazones y perforamos igual aplicamos silicona líquida y vamos a pegar este corazón acá en esta parte superior esto lo hago para reforzar el cuadro aplicamos silicona a este corazón y pegamos igual acá vamos a fijarnos que los huequitos coincidan